a todas, agradecer vuestra presencia aquí como siempre. Eh, hemos convocado esta rueda de prensa para tres cuestiones. Eh, la primera, eh, recordar al Partido Popular que se comprometió en pleno municipal a que iba a buscar una solución a las 26 familias del Pablo Neruda que pedían una nueva aula, una nueva línea en su instituto para que no se tuvieran que desplazar los chavales y las chavalas eh, a otro centro y todavía a día de hoy no ha tenido a bien el Partido Popular contestar a las familias. Esta situación eh, no solo vulnera eh, los principios de libertad de elección que tanto pregona el Partido Popular, puesto que cuando quieres elegir la pública pues no tienes oportunidad en tu barrio, sino que muestra las claras eh, lo que es el Partido Popular, ¿no? que, eh, bueno, al menos el Leganés, que no cumple absolutamente ninguno de sus compromisos, igual que muestra eh, el ataque constante y permanente de la señora Ayuso a los servicios públicos, a la educación pública, en concreto a la educación pública del sur de Madrid.